Acércate, salchicha, te comeré con tomate. Tomate, pero unas vacaciones. Los ciegos me llaman por videollamada y dicen que me veo duro. <ríe> Ay, el bigotito pobrecito se la tiró la cara. ¡Ah, no! así era desde chiquito! Yo tengo el brillo, soy como la luna brillando hasta el oscuro. <ríe> Recuerden enanos, yo sé dónde vive. Sí, en tierra firme, botijón. <ríe> Cuando quiera barrigón. No me pida cuarto si tú nunca me prestaste. Te macho machucado plano. Adiós gordito. ¿Eh?